Bienvenidos a mi canal La Voz del Inmigrante Hoy voy a hablar de un tema muy muy muy importante de la nueva prestación de la seguridad social hijo a cargo y los requisitos que podemos tener para que podamos cobrarla la seguridad social como sabéis desde enero ha, empezado, ha lanzado desde enero la nueva prestación lo podemos tramitar siempre con los mismos requisitos de antes del ingreso mínimo vital para tramitarla no piden tantos requisitos Solo la NIE o el DNI de todos, Convivencia, donde aparezcan todos los que viven en la casa, Declaración de la Renta, la última del 2020, y la Libro Familia, de todos los hijos. Si, está, si están nacidos en España, Libro Familia. Si están nacidos fuera, para el nacimiento. Nada más y la última nómina y la Seguridad Social, no está tardando nada para tramitar este expediente. A mucha gente lo hemos tramitado en dos o tres días y ya tienen el resultado. Solo para que podáis saber que se puede tramitar a, tra a través de vía telemática, del clave o a través de eh, la, la página de seguridad social. Lo hacemos siempre a nuestros clientes. Si queréis tramitarla, lo podemos tramitar. Siempre dejo mi WhatsApp. Cualquier duda, cualquier información, podéis dejar un comentario. Y además, suscríbete a nuestro canal y activa la campanilla. Te llegará siempre nuestros últimos vídeos y estaremos en contacto. Cualquier duda tienes, déjame un comentario abajo o déjame una nota de voz en el WhatsApp del canal. Solucionamos y ayudamos a solucionar un montón de temas a nuestros clientes. Hasta luego.